La entrevista que vais a ver a continuación fue realizada en agosto de 2017, aprovechando el paso por Madrid de David Ruiz Torres. Elegimos como marco el Parque del Retiro, vestigio del antiguo real sitio del Buen Retiro. Debido a las fechas, la entrevista no pudo ser realizada con medios profesionales, pero aún así no quisimos perder la oportunidad de poder conversar con una de las personas que, posiblemente en este momento, tienen una visión más amplia y completa de la aplicación de las tecnologías a la difusión, no solo del patrimonio, sino de la cultura en general. Esperamos que disfrutéis de la entrevista y que el contenido supla con creces la falta de calidad en la grabación. ¿Qué aplicaciones son las principales que, ha tenido, que han tenido estas tecnologías y en qué se podrían llegar a aplicar? Pues eh, agradezco que haya dirigido a mí para esta entrevista. Muchas gracias, María Elvisa. Y sobre esta pregunta, eh, encontramos que las aplicaciones de estas tecnologías digitales han tenido eh, una gran importancia en el ámbito de la documentación del patrimonio. Hemos encontrado eh, cómo esos modelos digitales 3D han servido eh, para realizar eh, estudios ...con una mayor profundidad, a través de, de esos eh, análogos digitales... ...de los objetos del patrimonio, mediante esas técnicas de adquisición... ...como fotogrametría digital, escáneres en 3 d ...y bueno, ha eh, permitido una proximidad mayor a ese objeto eh, uh -huh. patrimonial... ...pues eh, eh, para elaborar unos pl planos, planes de conservación preventiva... También eh, las tecnologías digitales y el, el advenimiento del de eh, llamado Internet de las Cosas ha posibilitado que eh, conectemos eh, esos objetos del patrimonio uh -huh. a, a una base de datos y hacer una monitorización de 24 horas, de esos elementos 24 horas y 365 días al año. De alguna forma conseguimos ese control y diagnóstico de. De esos, de esos bienes, y por otra parte eh, conseguí unos planes de conservación preventiva eh, mucho más precisos. Desde que empezaste esta investigación, ¿cuáles crees que han sido los principales cambios? Desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la tecnología, cómo han evolucionado, y desde la percepción social. Podríamos destacar lo que sería la proliferación de dispositivos portátiles, ...que han conseguido que tengamos esa ubicuidad en medio digital... ...y tengamos uh -huh. acceso a esas interpretaciones... ...por otra parte también los avances en tecnologías virtuales... ...como realidad aumentada uh -huh. o realidad virtual... Esto nos ha permitido como ya esa diferenciación... ...entre lo real y lo virtual cada vez resulte más anacrónica... ...y realmente tengamos una, un, una visión del patrimonio... ...en que eh, lo virtual... Y, y lo real se hibridan en un mismo espacio. ¿no? Uh -huh. y, por tanto, tener eh, eh, una interpretación del patrimonio a través de esos eh, gráficos generados por ordenador que se superponen a esos elementos del patrimonio, enriqueciendo la lectura de los mismos. Y finalmente, destacaría sobre todo que ha sido la gran revolución de estos últimos años de las impresiones 3D, que ha, han tenido la posibilidad de materializar todo ese patrimonio que había sido digitalizado con esos modelos digitales 3D y que ahora consiguen eh, materializarse y que convivamos, convivan tanto el original como esa eh, copia virtual que a través del prototipado de los modelos digitales consiguen eh, que tengamos ese objeto eh, patrimonial, una proximidad mayor a ese objeto patrimonial. Y en cuanto a la sociedad, la sociedad realmente se ha adaptado muy bien a estas tecnologías digitales como un recurso interpretativo del patrimonio. Sin embargo, también debemos eh, tener en consideración que es un camino a largo plazo, ya que, bueno, aunque encontramos esa presencia de las tecnologías digitales en, eh, en varias instituciones culturales, que es verdad que no llega a todas las instituciones culturales, sino que la mayoría no, con, no poseen los recursos ¿eh? Eh, uh -huh. para acceder a esas eh, te tecnologías digitales. Y por otra parte también en las tecnologías digitales eh, hay un recurso interpretativo que no llega de la misma forma a todas las generaciones, sino que eh, encontramos que eh, hay un tipo de, de generaciones que no son nativos digitales y que eh, la interpretación a través de tecnologías digitales tal vez no sea la ideal. ¿Cuál piensas tú que es la mayor virtud que tiene? La mayor virtud pues, sería, um, de alguna forma, eh, preservar el patrimonio, porque a través de tanto de modelos 3D como de impresión 3D, pues esto nos va a permitir que la, esas limitaciones del objeto cultural de, por motivos de salvaguarda, pues no tengamos con esos modelos digitales o el prototipado 3D, tengamos esas limitaciones y tengamos, podamos uh, tener una proximidad mayor a esos objetos culturales. Y por otra parte, que ...consigamos recuperar esos elementos del pasado... ...que ya han desaparecido... ...que aunque sea una medida paliativa... ...porque ya son elementos del uh -huh. patrimonio... ...que han desaparecido... ...pero sí que conservamos... ...bien una documentación gráfica... ...del pasado o bien un estudio histórico-artístico... ...que... Eh, pues, eh, ...investigaciones actuales... Sí. ...han conseguido una gran información... ...y suficiente como para... ...recuperar esos elementos patrimoniales del pasado... ...y sobre todo... Eh, mm, ...llevarlo, transmitirlo a las generaciones futuras... ¿Cuál piensas tú que es un mayor defecto o hándicap? Podríamos señalar en el ámbito, sobre todo de, este, de patrimonio cultural, cómo las tecnologías digitales a veces son usadas, eh, con, tal vez con cierto efecto pirotécnico, y esto llevaría, porque eh, utilizar una tecnología pionera, tal vez, de forma pionera, esto tal vez eh, lleve a que eh, ensombrecer esos contenidos esos contenidos educativos que se pretenden transmitir a través de las tecnologías digitales que no debemos olvidar que son una herramienta que funciona muy bien para interpretar el patrimonio pero eso no quiere decir que esos contenidos no, eh, no necesiten un, un cuidado y necesiten tener un rigor, un rigor ¿eh? porque realmente es lo que se va a transmitir. No simplemente esa nueva, esa fascinación tecnológica, sino que por último la finalidad sería transmitir ese contenido y conocer ese objeto cultural. ¿Cuáles piensas que, son, que van a ser las tendencias? Veo varias tecnologías que van a tener un protagonismo muy importante en, en el sector del patrimonio cultural. Sin duda la realidad aumentada va a tener mucho que decir porque va a tener como eh, centro ese objeto cultural. ...al cual va a enriquecer con contenidos culturales, con una reconstrucción virtual... ...como vemos ya en casos, como la arqueología que trabaja pioneramente ...y yo espero que también se eh, amplíe a otros periodos del patrimonio histórico... ...que no sean solo la arqueología, eh, en un futuro... ...y por otra parte también eh, la inteligencia artificial va a tener mucho que decir... Eh, ahora tenemos eh, el popular conocido popularmente como Big Data y esto sí que va a permitir eh, analizar eh, estudios y análisis del patrimonio en, con una profundidad eh, mayor, conseguir unos resultados también que, que hasta ahora pues no eran posibles. Y bueno, la verdad es que podríamos hablar también un poco de eh, un black mirror cultural, ¿no? pero realmente es algo que mm, más tarde o más temprano Tendremos muy presente en este el CULTURA. Pues muchísimas gracias, David, por, por tu visión, por tu conocimiento y por contextualizarnos así cuál es la situación en la que se encuentran las tecnologías y su relación con el patrimonio. Y te seguiremos la pista. Muchas, Muchas gracias, gracias y encantado de, de colaborar con vosotros.